Gracias a todos en el estudio. Nos encontramos aquí ya en la despedida de la terrena. Un poquito de agua ya cayendo en lo que es el domingo de resurrección. Pero sin antes destacar que es importante, señores. La gente viene aquí atrás de estos vehículos. Estos four lo que son las pasolas y los vehículos de dos gomas. La gente aquí anda en eso, ¿eh? La gente, bueno, se puede decir ya el tigueraje, ¿verdad? La gente del teteo, los, la gente joven. E incluso trasladan. Eh, muchas personas, motocicletas, pasoles, ese tipo de cosas, de otras ciudades aquí, pagan hasta una grúa, ¿eh? Para venir, para venir a disfrutar de la terrena en estos tipos de vehículos, ya que es más fácil transitar y se ha vuelto una costumbre, un pampaneo, ¿eh? Así que esto es todo lo que hemos visto, agradeciéndole a la empresa Telenor por tomarnos en cuenta en venir a hacer este reportaje tan importante aquí en la terrena, uno de los lugares principales... ...de la Semana Santa... ...que ya la gente ha convertido esto... ...en algo ya turístico... ...algo de costumbre... ¿eh? Agradeciéndole a todos los muchachos allá... ...todo el equipo... Eh, ...detrás de cámara... ...amable... ...Giovanni Paulino... ...que se tomaron eh, estos cuatro días... ...para que todo esto sea posible... ...esta transmisión en vivo... ...Semana Santa... Eh, ...Telenor 2023... ¿eh? ...desde aquí, desde la terrena... ...nosotros aquí los muchachos... ...Camila Merejo... Jorge Luis, que fue parte importante de nuestro camarógrafo, con toda la idea, una persona que conoce la zona completa, cada punto, eh, parece a toda a una, a una lista amarilla de llamada porque conocía a todo el mundo, y sin él no fuera posible nosotros llegar a diferentes sitios importantes de los que ustedes vieron en la transmisión, eh, en toda esta transmisión desde aquí de La Terrena, todo eso, todos esos sitios importantes como el Limón, ...allí en Samaná... ...aquí en La Terrena... Eh, ...todo fue un trabajo ardu, arduo en equipo... Eh, ...y así que desde aquí... ...quiero agradecerles a todos... ...por su cooperación... ...desde aquí en Yelizardo... ...desde La Terrena se despide... ...para todos ustedes... ...en esta Semana Santa 2023... ...de verdad agradecido porque me tomen en cuenta... ...así que ya ustedes saben... ...sigan disfrutando... ...mucha gente no se va hoy... ...se va mañana por el tránsito... ...la gente que sale desde aquí... ...que lo coja suave... Eh, que maneje con cuidado, que la vaina está fuerte. Así que ya ustedes saben, formación e información para toda la nación. Estoy esperando que pare el agua para dar mi vuelta en el four wheel Angel Elizardo reportando para Telenor. Vamos allá. Ha sido una experiencia inolvidable de mi parte el trabajar en esta zona bien turística. Que me hayan tomado en cuenta de nuevo para trabajar en Semana Santa en este año con todo lo que es la cobertura para todos ustedes para mantenerlos informados experiencias y recuerdos que me llevo tanto de montarme a caballo por primera vez para mostrarle todo lo que fue el salto del limón como también toda esta experiencia vivida en lo que es las terrenas un punto estratégico como siempre demostramos en los reportes aquí en semana santa como siempre agradecer a todo el equipo de producción a telenor por siempre mostrar la confianza en mí en esta parte y agradecer también a todo ese público hermoso que siempre estuvo conectado junto a nosotros viendo cada uno los reportajes, ya que es un trabajo arduo el salir de nuestros hogares y de entrarnos un par de días acá para llevarle todo el contenido, todos los detalles, todo lo que acontece en estos días de Semana Santa, que algunos lo toman como regocijo y otros para salir a disfrutar. Más que un placer haber compartido con ustedes en toda esta cobertura. Sigan reflexionando y nunca y siempre sintonicen aquí a Telenor. Se despide para todos ustedes con mucho agradecimiento. Camila Morejo desde Las Terrenas. Así es. Solo queda decir muchísimas gracias, misión cumplida, una vez más hemos estado presente, una vez más Telenor, una empresa al servicio de su gente, dispone de su personal, dispone de toda su tecnología para mantener a toda la ciudadanía orientada durante estos días de asueto, durante estos días de la semana mayor. De nuestra parte ya unos 15 años de manera ininterrumpida estando presente en esta época. Y para nosotros cada año que pasa nos motiva, nos inspira cada vez más para seguir aportando este granito de arena que al igual como lo hace nuestra empresa entregamos todo nuestro talento, todo nuestro empeño para que sea de esa forma. Agradecer a Dios por habernos permitido y darnos la oportunidad de una vez más haberle acompañado durante estos días. Desde que iniciamos la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Agradecer a todos aquellos que aportaron ese granito de arena. Agradecer a las instituciones que nos abrieron las puertas. Y sobre todo el compañerismo, la entrega de mi reportero gráfico, nuestro hermano Joan, que gracias a él... Es que aquí estoy presentándome ante ustedes Bendiciones a todos los que todavía se desplazan hasta sus hogares Ojalá y que Dios me le ayude a llegar tranquilo, a llegar sanos, a llegar salvo Así que si Dios lo permite, volveremos el próximo año por este mismo canal En una entrega más de Semana Santa Telenor 2024 Formación e Información para toda la nación. Hasta la próxima. Gracias a Vladimir Paula, el hombre de la fuerza, la fuerza informativa. Desde Villarriba no está dice, Willy. Desde Villarriba, Willy. Gracias, buenas tardes. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. En esta ocasión.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 ...en la comunidad de Cabarete, en el balneario principal, la playa que lleva el mismo nombre de esta comunidad. Destacar que desde esta tarde, el último, la última intervención nuestra de Playa Dorada, eh, hicimos todo el recorrido... ...y llegamos hacia la playa de Sosúa, donde allí pudimos notar una... Una importantísima cantidad de bañistas y vacacionistas que estaban tanto en la playa Alicia, tanto como en la playa, la famosísima playa Charamico. Les cuento allá en el estudio, y es que eh, hace ya apenas unos minutos, era increíble, señores, el tránsito, la gran cantidad de vehículos que se trasladaban desde esta zona este de Puerto Plata hacia la... De, la, de, la, ...de dicha localidad. Ya aquí a esta hora de la tarde se puede sentir un ambiente un poco nublado. Lo mismo ocurría en Puerto Plata a la hora de nosotros salir de esta localidad donde ya empezaban a sentirse las ligeras lloviznas. Lo mismo ocurre en estos precisos momentos en Sosúa también y aquí en la comunidad de Cabaret, en esta playa pública donde nos encontramos ahora mismo, ha empezado a, a nevar también. Esta playa, toda esta zona es famosa mundialmente, es conocida en todo el mundo debido a los eh, deportes acuáticos que se desarrollan aquí. Pueden observar en sus imágenes como cientos y cientos de personas en todo este literal eh, norte están disfrutando de estos deportes acuáticos. Vamos a tratar de conversar por aquí con las personas para ver cómo la están pasando en esta Semana Santa por aquí. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde nos visita? Desde La Vega estamos comenzando, estamos, estamos aquí. ¿Qué, ¿Qué tal esta Semana Santa 2023? Fenomenal, fenomenal. Pasándola bien aquí en Cabarete. Y por ejemplo, aquí en Cabarete, ¿qué destacar es de aquí? Bueno, me gusta la tranquilidad, está tranquilo todo, estamos bien. Ah, bien, qué bueno. Vamos a seguir caminando por acá, por esta playa de Cabarete, Sosúa, donde repetimos una vez más a esta hora de la tarde. Todavía continúa muchísima gente eh, eh, disfrutando de este asueto de Semana Santa. Le decía hace unos minutos que el tránsito vehicular estaba completamente congestionado en el tramo carretero, eh, sosúa puerto plata en dirección este oeste y por ejemplo Monty le cuento que en el transcurso del de desvío que se debe de hacer en la comunidad de montellano porque se cayó el puente en la comunidad de cangrejo eh, toda esa zona de desvío estaba completamente congestionada una fila larguísima de, de vehículos vamos a seguir conversando por acá veo una familia aquí Dama, ¿qué tal? ¿De dónde nos visita? Buenas tardes, mi nombre es Sanji y vengo desde Santo Domingo ah, a la buena. playa Puerto Plata, Sosúa Cabarete. ¿Qué, ¿Qué destacar de esta playa Sosúa Cabarete y en comparación con otros años, ¿cómo has visto el ambiente de acá? Bueno, el ambiente de acá ahora para este tiempo está muy bueno, gracias a Dios. Los accidentes están bajitos, gracias al Señor. Y nada, allá ustedes pueden ver... Ya. ¿Y cuándo piensan entrar sus hogares? Con Dios por delante mañana, si Dios lo permite. Ah, qué bueno, sigan disfrutando ahí, sigan pasándola bien. Amigos, repetimos en esta playa, Cabarete, Sosua, esta transmisión especial Semana Santa 2023. Nosotros queremos agradecer a todos los presentes allá en el estudio por esa oportunidad que nos han brindado nosotros, cubriendo todas las incidencias de la provincia de Puerto Plata completa, de punta a punta, desde Inver, eh, Maimón, el, la parte céntrica, la zona histórica, por acá también esta parte este de Puerto Plata, quien les habla, un humilde servidor y a Neuri Paula, eh, cariñosamente meca. Hemos estado entregados en cuerpo y alma con la intención de mantenerlos a ustedes Bien informado. Ya las estadísticas generales de todo el operativo Semana Santa 2023 estará siendo ofrecida en tan solo minutos. Sí cuenta, Montilla, te escucho. A la orilla, pero bueno, ya eh, no hay tiempo para más. Nos vamos. Agradecemos ese excelente hay, trabajo hay tiempo, que han realizado tú y todo. Meca ya en la zona de la novia del Atlántico, Puerto Plata. Ah, se van a ir a la orilla. Eh, en la novia claro, del Atlántico claro, vemos que hay una cantidad de bañistas, mucho más que en el día de, de ayer y parece que la gente pues se ha, ha desplazado hacia esa zona. Argimendi, ¿alguna información ya eh, de, despidiendo con respecto a la cantidad de turistas? Llegaron más cruceros ¿qué información tenemos sobre eso? No, mira Monti eh, sobre los cruceros, ya eh, el único crucero que estaba eh, anclado en puerto, si estuviera un poquito en las condiciones climáticas se lo podríamos mostrar que se ve de esta misma comunidad pero eh, nosotros no podemos observarlo en su, en su pantalla, va a ser imposible ese crucero ya está abriéndose en mar, eh, mar abierto, va partiendo ya a, a otras localidades y por ejemplo, hoy solo llegó ese solo crucero fue la información en los dos puertos privados que se tiene aquí en Puerto Plata, solo fue esa. Pero sí puede observar, eh, si puedes si, observar, si recuerdas, Monti, las declaraciones que diera el, el presidente de la asociación de Hoteleros donde este destacaba también, ¿verdad?, el gran repunte que ha tenido Puerto Plata en cuanto al ámbito turístico se refiere, luego de la apertura de estos dos puertos. Tanto Amber Cove como Taino Bay es algo... Bestial lo que está viviendo Puerto Plata con la llegada de estos cruceros. Excelente Arizmendi, excelente el trabajo que ha realizado ustedes por allá. Saludos a Meca y qué bueno que se fue el crucero, Monty, y ustedes están ahí Monty, todavía. Monty. Monty mira, mira, mira, mira. Préstame la cámara, Meca. Suelta la Meca la cámara. Vamos a despedir con Meca. Miren, señores, ese ha sido la persona. a Dios Meca está, la ellos, ahí, También son protagonistas persona, Monty, de esta cobertura. Que en todo este trayecto excelente. me ha venido acompañando. Ese es Aneuri, Aneuri Paula popularmente el meca agárrela por ahí y nosotros nos vamos señores eh, ya en, en tan solo nosotros haremos todo el esfuerzo por estar por allá un en abrazo el cierre oficial les repito nueva vez a ustedes las gracias un abrazo a ustedes Arimendi puede entrar más no te preocupes que te vamos a facilitar otros pares de zapatos que sabemos que los de ayer se fueron a pique en esta parte final saludo Melvin saludo así es gracias en esta cobertura especial, finalizando lo que es la cobertura especial Semana Santa Telenor 2023, aquí en la provincia de Montecristi, decenas, miles de vacacionistas se desplazaron durante todo el asueto de Semana Santa, disfrutando de todos los atractivos turísticos que tenemos aquí en esta zona. Gracias a Dios, pues, hemos realizado un trabajo llevándole todas las incidencias de lo que ha sido esta cobertura especial de Telenor 2023 en esta provincia de Montecristi. Agradecemos a producción, agradecemos al equipo que hizo posible todo el trabajo que hemos realizado durante este asueto. Y reconocemos el alto trabajo que realizó tanto los organismos, realizaron tanto los organismos de socorro como la alcaldía de Montecristi, su alcalde Jesús Jerez y los cuerpos castrenses que desempeñaron un papel muy importante, la Policía Nacional, el Ejército Dominicano. Juntos pudieron eh, realizar un buen trabajo para garantizar la seguridad de todas las personas que se desplazaron durante este asueto de Semana Santa aquí en Montecristi. En el día de hoy ya muchos regresan a sus hogares, se desplazan desde Montecristi a Santiago, a Santo Domingo, a diferentes puntos del país, ya a regresar a sus casas después de haber disfrutado de este asueto de Semana Santa 2023. Es todo lo que tenemos por el momento desde Montecristi, Melvin Toribio, en esta, en esta cobertura especial, Semana Santa, Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Regreso con ustedes a los estudios. Nos encontramos el próximo año en esta cobertura, formación e información para toda la nación a través de Telenor. Así es. Llegó el momento, Montilla, Ramón, de pasar a unos mensajes que hicieron algunas de nuestras personalidades destacadas de San Francisco de Macorís, nuestras autoridades, de hecho, Montilla. Y vamos a ver de qué se tratan esos mensajes reflexivos que ellos prepararon para todos nosotros y, por supuesto, para todos ustedes, nuestros amigos televidentes, en esta Semana Mayor, Semana Santa 2023. Hola, soy la doctora Zeneida Antigua, directora provincial de Salud Duarte. En esta Semana Santa, tiempo de reflexión, de acercarnos más a Dios, de analizar su vida y enseñanza basada en el amor y solidaridad. Vamos a agradecer por la vida y la familia. Por eso te invito a cuidar de los tuyos, a disfrutar con prudencia y moderación, respetando las medidas de seguridad. Conciencia por la vida. Semana Santa 2023. Semana Santa, tiempo de reflexión y acercamiento.